La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto aún más las desigualdades estructurales e injusticias del sistema, entre ellas la desigualdad de género. Tanto la pobreza como la desigualdad perjudican el ejercicio de los derechos humanos, el bienestar de los individuos y su habilidad de vivir desarrollando su pleno potencial. Para hacer frente a esta realidad, así como a la crisis originada por la pandemia, el Gobierno de España lanzó el escudo social un conjunto de medidas urgentes para hacer frente al impacto de la pandemia. A pesar de estas medidas, el desempleo creciente, la pobreza y la privación material actúan como freno para el desarrollo y la independencia económica de las mujeres. Debido a las incertidumbres originadas por la pandemia, los empleos ofertados en los meses de reapertura de la actividad, históricamente feminizados, no ofrecen estabilidad económica a las mujeres que los aceptan coartando su capacidad para tomar decisiones vitales importantes. La desproporción en las responsabilidades de los cuidados condiciona fuertemente la igualdad de género. Durante la pandemia se produjo una tormenta perfecta sustentada en cuatro procesos. 1. Retroceso en el reparto igualitario de las tareas de cuidado experimentado en las últimas décadas. 2. La existencia de 1,9 millones de hogares monomarentales en los que las mujeres tienen la exclusividad de estas tareas. 3. La interrupción de los servicios públicos y privados de atención a las personas dependientes. 4. La falta de políticas de conciliación y de apoyo a los hogares con mayor vulnerabilidad. El análisis de las políticas relacionadas con el empleo desplegadas en el marco del escudo social demuestran que no ha habido un enfoque de género a la hora de implementarlas, sin medidas dirigidas exclusivamente al empleo femenino. Por ejemplo, la mayor parte de los empleos precarizados y ocupados por mujeres no permiten el teletrabajo. Empleo doméstico, hostelería, servicios de limpieza, sumado a la brecha digital existente millones de mujeres han visto agravada su situación de exclusión durante la pandemia. Esta es solo una de las aristas más visibles de la desigualdad que ha dejado la pandemia. Aún estamos a tiempo de revertir la situación. Solo necesitamos voluntad política para que la reconstrucción social tenga un enfoque de género.